el día de hoy daremos un amplio recorrido por la ciudad de matanzas para conocer su situación actual y cómo vive el pueblo que no tiene relación con el desarrollo turístico de su península varadero si quieres saber por qué es conocida como la atena de cuba y la vida de los matanceros acompáñame en este video. hola familia de youtube bienvenidos a un nuevo video de mi canal yo soy víctor y aquí en mi canal te muestro la realidad de Cuba desde mi punto de vista. Esta provincia se encuentra a una distancia promedio de 100 kilómetros de la capital habanera y cuenta con una estación de ómnibus nacionales para hacer este tipo de recorridos. La mayoría de los cubanos optan por esta opción ya que llegar a la ciudad en taxi o carro particular es muy costoso. Un pasaje puede costar 150 pesos cubanos, lo que resulta muy económico y el viaje tiene una duración de alrededor 2 horas. Para muchos, será conocida por albergar uno de los lugares turísticos más bellos del país y sus playas de agua cristalina conocidas a nivel mundial. Pero este video está enfocado en conocer más la vida del pueblo y cómo se sostiene hoy en día. Por lo que pude visitar, el pueblo cuenta con varios lugares curiosos como pueden ver aquí. También hay una ladería llamada Copelia, como la que se encuentra en la capital muy frecuentada por los cubanos por ser más asequible en cuanto a precios. Aunque la de aquí se encuentra totalmente abandonada, como si hace tiempo no estuviese abierta. Para nadie es un secreto los altos niveles de migración que ha tenido Cuba en este último año y que siguen creciendo. La ciudad de Matanza es uno de los lugares más conocidos por salidas de balseros, incluso hace unos días se dio a conocer una embarcación que naufragó y siguen buscando sobrevivientes. Está claro que el pueblo se encuentra en un estado de abandono, dejando de lado los lugares más visitados por turistas y los puntos de compra de la población. El resto de las calles parece una ciudad fantasma. Casas, muros, calles destruidas, las aguas sucias corriendo por todas partes. poco que se puede encontrar para comer son puestos con verduras y vegetales, que como el resto del país, tienen unos precios que no se comparan con su calidad. Si la situación de La Habana es deplorable, la de este pueblo no es diferente, las personas pasan sus días caminando, resolviendo la comida del día y cómo sustentarse, sin ver en un futuro la salida. Vean la destrucción de las fachadas, está claro que hace muchos años nadie se preocupaba por esta parte del pueblo, ni siquiera se ven señales de intentar reparar algo. Dejando de lado toda esta miseria y destrucción resaltan lugares de sorprendente belleza urbana, donde las personas vuelcan toda su creatividad. Este lugar en particular me sorprendió, es como un bulevar en medio del abandono, se nota su historia cultural. Un callejón completamente lleno de grafitis y alusiones a la música urbana. Me imagino que en la noche se llena de personas para pasar un buen rato en compañía de músicos y trovadores, por ese escenario del fondo. Por lo que he visto durante este recorrido, el pueblo tiene una gran historia y cultura. Cerca de las autopistas principales, se nota más desarrollo. Edificios con una arquitectura impresionante, más tráfico de personas y desarrollo de los negocios particulares, aunque se denota que el alcance económico no es tan alto como en el de La Habana. Esta zona del pueblo tiene más puntos de venta, aunque pocos recursos. Los típicos vendedores ambulantes de verduras y en algún que otra casa con sus puertas abiertas a la venta de productos de plomería y útiles del hogar. Matanzas está atravesada por tres ríos conocidos como Yumurí, San Juan y Canímar. Debido a esto se han construido una grandes Cantidades de puentes y que se le conoce también como la ciudad de los puentes. Uno de los puentes más largos y el más alto que tiene la isla, que enlaza a la provincia de Mayabeque con la villa de los puentes, está allí, el puente de Bacunayagua. Es conocido por ser una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana. Destacan otros puentes por sus singulares estructuras y es innegable este apelativo cuando se visita la ciudad. Al caminar por el pueblo se nota el vacío, un gran desabastecimiento de todos los alimentos, productos que solo se encuentran por lo que vi en las tiendas de MLC. Cuando sacan alguna que otra cosa de interés del pueblo, se forman al momento grandes colas por la carencia en general que existe. Por ser el hogar de grandes poetas, escritores, artistas y músicos, a la ciudad matancero se le conoce como la Atenas de Cuba y esconde un esplendor cultural de gran atractivo para los viajeros y fotógrafos. Esta especie de muelle me resultó uno de los lugares más bonitos durante el viaje. A lo largo del recorrido presenta varias esculturas de diferentes materiales, relacionadas con toda la historia y otras con sentimientos del artista. Aprovechando el atractivo y las vistas desde aquí, Existen varios sitios de comida rápida que despliegan sus mesas y son muy visitados por jóvenes y visitantes. Por aquí tenemos un lugar muy parecido al casco histórico de La Habana con edificios coloniales representativos de la época de la colonización española. La Calle del Medio, como otras del lugar, está llena de adoquines y pequeños restaurantes muy acogedores. Claro está que sus bonitos decorados elevan los precios para el pueblo, por lo que lo visitan solo algunos pocos y los extranjeros que se aventuran a esa parte de la ciudad. Esta calle es la más llena de personas que he visto. Ahora mismo, esto se debe a que tiene la mayoría de tiendas y negocios de ventas en dólares. También los servicios como cadecas, cajeros automáticos, se concentran en esta zona. Y si, sí, algo es característico de Cuba, es que casi siempre encuentras colas en todos los negocios de venta, ya sea en La Habana o en cualquier otra provincia. Los restaurantes tradicionales tienen más visitantes en esta zona, al igual que hay más tráfico de carros y personas. Resulta interesante la semejanza de estas calles con el casco histórico de La Habana, Gran cantidad de personas caminando y los típicos puestos de comida y los, tip, y los típicos puestos de comida callejera. Estas colas enormes son para las tiendas y los mercados la mayoría de las veces, ya que con el suministro... Estas colas enormes son para las tiendas y los mercados la mayoría de las veces, ya que el suministro es poco. Y después utilizan estos productos en la venta de la zona donde no llega el abastecimiento, para revenderlo y así de esta manera poder sacar una ganancia al día promedio para poder vivir.